Milena, ¿será así? Seguramente lo vamos a poder averiguar con algún amigo que nos pueda ayudar Va Echeverry, Echeverry, correte. le dice al árbitro, va el diablito Echeverry, y busca el área Echeverry, pasa Echeverry al medio Y Argentina para el segundo, va Echeverry por más, Echeverry por más Echeverry al medio, López Emociones, gritos, goles, y los encontramos Upa, dura, infracción, sin... Buscándolo a Roberto, la aguanta con Echeverry, va a sacarle a Tegazo, Echeverry, Roberto. Al medio para Jerez. Jerez, al costado para Echeverry, se escapó de la marca de Bermúdez. Va Jerez y gana, López, López, Echeverry, Echeverry para López, muy buena. ¿Qué pasar? ¡Balú, balú, balú, balú, balú! Gutiérrez, se la lleva bien.